Bienvenidos a mi sorteo o concurso, de Bublé Gun. que de Bublegoon no tiene nada, era una de mis excusas para hacer un sorteo de nada, en fin, nuestros concursantes son, Guitar 77777 Gero. <risa> Frank con 01, Nenita 2009, Sheila Lakawa y 24, y reina 200. Ahora agarraré un papelito a ver qué sale, el papelito dice, las chicas, sí, los chicos, no. Ok, oh, las chicas ganan jijijij. Vengan aquí, les daré el premio. Muy bien, ahora nenita dirá sus palabras. Les quiero decir Se que... terminó el tiempo, pasemos a Sheila. Nunca quise el premio pero es mío jajaja. jajajaja, ja, ja, ja, ja, gana el premio sí sí sí yo gane y ustedes no jajajaja. Ja, ja, ja como que no gané ningún premio ahora verás te voy a arruinar los skins miren, te saco todo jajajaj, como que no gané ningún premio ahora verás te voy a arruinar los skins miren, te saco todo jajajj 545 40 69 40 59 45 05 49 Giovanni Ditalo Inagoy 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 unifixifej 545 40 69 40 59 45 05 49 Giovanni Ditalo Inagoy 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 54 40 69 40 59 45 05 49 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 54 54 540 69 40 59 45 05 49 Giovanni Titalo 349 43 49 58 49 50 59 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 um, Fitzifiji um, 545 40 69 40 59 45 05 49 Giovanito Inagoit 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 um, Fitzi Fiji 545 40 69 40 59 45 05 49 Giovanito Inboit 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 um, Fitzi Fiji 545 40 69 40 50, 50, 59, 45, 05, 49, Giovanni Taloy 349, 43, 49, 58, 49, 50, 59, 04, 95, 04, 59, 04, 50, 50, 50, 50, 50, 40 69 40 59 50, 59 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Cuarenta y tres, cuarenta y nueve, cincuenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y nueve, cero cuatro, noventa y cinco, cero cuatro, cincuenta y nueve, cero cuatro, cincuenta 349 cuarenta tres cuatro noventa y 43, 49, 58, 49, 50, 59, 04 95, 04 59, 04 50. 40, 69, 40, 59, 45, 05 49. 43, 49, 58, 49, 50, 59, 04 95, 0, 59, 04 50. 40, 69, 40, 59, 45, 05 49. 349, 43, 49, 58, 49, 50, 59, 0, 95, 04 59 04 50 545 40 69 40, 40 59 45 05 49 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 55 469 545 40 69 40 69 40 59 45 05 49 Giovannita Luis Maboy 349 43 49 58 49 50 59 04 95 04 59 04 50 40, 69, 40, 59, 45, 05, 49, Giovanni Italo 349, 43, 49, 58, 49, 50, 59.